La Granja de Pablo es un lugar muy especial, concebido para recibir animales necesitados, abandonados, maltratados de la calle. Tenemos un área de 600, 700 metros cuadrados aproximadamente, con pastos, con bosquecito nativo. Es un sitio que se presta mucho para que los animalitos sean felices. Tenemos servicio de guardería 24 horas eh, todos los días, tenemos servicio de transporte, tenemos servicio de acompañamiento veterinario, servicio de baño, peluquería, corte. Nosotros personalmente cuidamos a los perros, no tenemos empleados, cualquier requerimiento especial de un perro se le atiende. Con el dinero recaudado con esos servicios son para ayudar a sustentar los animales eh, desprotegidos que adoptamos. Tenemos muchos animales, en este momento tenemos 24 perros, 10 gatos eh, que han sido rescatados y rehabilitados, varios para adopción. Invitamos a la gente a ser partícipes de este proyecto, a colaborar con lo que puedan, hay muchísimas maneras de, de colaborar. Puede ser comida o el valor de una esterilización o desparasitantes o antipulgas, apadrinaje completo para un animal para que toda su vida tenga todo cubierto. Mm. Tenemos animales eh, discapacitados o que, que nadie va a adoptar y se van a quedar acá el resto de su vida. Entonces sería de verdad muy, muy bueno saber que hay más gente dispuesta a ayudar con, con, con toda esta labor tan grande y para poder ayudar a otros. Así que cualquier cosa es muy bien recibida. Cualquier granito de Cualquier arena. granito de arena ayuda muchísimo y así podemos ayudar a más.